cocinillas, ¿qué cocina tenemos hoy? Gris antrocita, madera tostada, una placa extractora de Goodman. ¿Quieres conocer esta cocina? Quédate con nosotros, acuérdate de suscribirte al canal y darle al like. ¡Vamos allá! Bueno, cuando tenemos una cocina abierta al salón, pues bueno, la cocina va a tener mucho protagonismo en ese espacio. Va a tener mucho protagonismo porque tiene mucho mueble y visualmente el peso de la cocina va a ser muy importante en el espacio que tenemos. Entonces, vamos a hablar de la gama de colores de la cocina, vamos a hablar del diseño de la cocina, hablaremos un pelín de la encimera y nos meteremos ya con el electrodoméstico. Entonces... A nivel de gama de colores tenemos gris antracita y un roble tostado. Esos mismos colores se han utilizado para forrar los pasillos y para hacer las puertas de acceso a los dormitorios. Se han utilizado los gris antracita y se ha utilizado también un roble tostado. Entonces veis que tiene los mismos colores. De esa manera ya integramos muy bien parte del espacio con la cocina. Por otra parte, a la hora de decidir la distribución de la cocina, pues bueno, se puede hacer una cocina más asimétrica, con más elementos decorativos, más comprometida, podía haber tenido una lámpara encima de esta península, pero se ha decidido hacer una cocina mucho más minimalista. Al hacerla más minimalista tienes menos conflictos o menos posibilidades de conflictos. Es decir, no tiene por qué haber ningún conflicto, con el, decorativamente hablando, con tu salón, pero si lo haces todo más minimalista, pues queda todo más limpio y, evidentemente, es más fácil de integrar. Entonces, se busca una cocina con solamente dos colores, el disantracita la zona central que va en el roble, y luego eh, es una cocina totalmente simétrica a nivel de columnas. Entonces tenemos dos columnas a un lado, dos columnas al otro lado y tres muebles de 60 justo detrás de mí. Entonces tenemos una columna de 60 que es una columna despensero de que tiene sus gavetas interiores. Luego tenemos una columna de horno tres muebles bajos de almacenamiento, otros tres muebles altos de almacenamiento y luego tenemos las dos columnas de aquí, que son las columnas de frío. Entonces aquí tenemos un frigorífico solo frigorífico, que es un frigorífico integrado y luego tenemos un congelador chiquitín, chiquitín entre comillas, pero muchas veces cuando ponemos lo que llamamos un side-by-side, side, el congelador entero grande, igual de alto que el frigorífico, suele ser excesivo. Entonces en este caso se ha puesto un congelador que es un congelador que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cajones, son dos cajones menos que lo que tiene habitualmente, un congelador más alto, pero que, eh, bueno, no es necesario muchas veces tener tanto congelador. De precio te va a salir parecido, entre poner un congelador de ese tamaño y, y un mueble encima de él para tener capacidad de almacenamiento en seco, eh, a tener un congelador entero, pues bueno, eh, el precio es parecido, pero muchas veces si no vas a utilizar ese congelador, tanto el consumo energético, porque es más pequeño, como eh, la capacidad de almacenamiento va a ser un poco mayor porque en, así como en el frigorífico sí que puedes meter latas de conserva o muchos refrescos, en el congelador lo que está en el congelador va a estar congelado. entonces Es un cajón especializado porque metes cosas pero mmm, no puedes meter todo lo que quieres como en un frigorífico, con lo cual no es una mala solución poner un congelador más pequeño que un congelador entero de la misma altura que el frigorífico. Tenemos también la parte de arriba de la cocina, entonces hace como un cubo central y entonces esta parte de arriba, aunque parecen puertas, es mentira. Están falseadas entonces, en una cocina de esta altura, si hubiéramos puesto puerta de inmueble con capacidad en la parte superior, pues bueno, el acceso es muy malo. Entonces, eh, si quieres capacidad lo puedes hacer. En este caso se optó por pasar lo que serían los conductos de aire acondicionado por detrás de esas puertas. Entonces, parece que es cocina, pero como eh, pasan los conductos de aire acondicionado, pues realmente es solo eh, para dar una estética, eh, para darle una imagen, pero no es útil para nada. Y luego también, como no va a ser útil para nada, pues sí que ha permitido bajar el techo encima para poder una iluminación indirecta, de manera que, como no tengo que abrir estas puertas, aún nunca van a pegar con el falso techo. Entonces, pues bueno, ha quedado muy chula, muy bonita y a mí me parece que ha quedado fenomenal. Respecto a la encimera, pues simplemente una encimera en porcelánico en 1,2 centímetros de espesor, que es una encimera que va entre negros y grises, bastante destonificada, y que encaja perfectamente con la placa que es de color negro, el fregadero y el grifo que son de color negro y lo que sería el mobiliario que es en un gris antracita. Respecto al electrodoméstico, tenemos grifo y fregadero en color negro, como ya hemos hablado, en este caso el fregadero es sintético y es un fregadero que tiene una segunda altura porque así si tienes vasos, tazas o algunas cosas en una cocina abierta, tienes cosas sucias, puedes dejarlas ocultas, pero si tienes que aclarar algo en esa segunda altura o tienes que escurrir una pasta, por ejemplo, pues te permite apoyar cosas, escurrir aunque tengas algo sucio en la propia poza y no te obliga a cargar directamente en lavavajillas. Y luego la protagonista a nivel de electrodomésticos va a ser el modelo Fonda de Woodman. Entonces, hemos puesto una placa extractora. ¿Por qué se pone una placa extractora y no una campana en forma de té invertida encima de la isla o una campana de techo? Hombre, una campana en forma de té arruinaría completamente el diseño de esta cocina abierta al salón. tendrías aquí una te colgando, que hay gente que dice, no, es que me gusta que sea cocina, bendito sea Dios, eh, para gusto los colores. A mí me gusta mucho más que sea así despejada, que no tengas ningún impedimento visual y que puedas estar conviviendo perfectamente con personas sentadas en un taburete o que están en la zona del salón. Por otra parte, las campanas de techo que también nos permiten eso, pues bueno, el humo tiene que salir de aquí y llegar hasta el techo. Por ejemplo, tenemos ahí arriba... Toda una rejilla de aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado está encendido, esa rejilla cortaría la línea de humo de la campana hasta la campana, o sea, de la placa hasta la campana de techo y dispersaría el humo y la grasa por el salón. Se pegaría la tapicería, se pegaría las cortinas. Cuando ponemos una placa extractora que funciona, importante detalle, pues bueno, eh, esa placa extractora. Coge todo el humo, coge el olor, coge la grasa, se lo traga y no se va a pegar con las paredes. Entonces, la primera razón por la que se ha puesto una placa extractor es porque es más efectiva de cara a tener el ambiente abierto limpio. La segunda razón es la posición de la salida de humos en esta vivienda. La, salida de, la cocina de esta vivienda, la cocina original, cuando se hizo el edificio, no estaba aquí, estaba pues tranquilamente a 8 metros de distancia, como poco. Entonces, mmm, si hubiéramos puesto una campana de techo, hubiera habido que, que llevar el sistema de humo por el falso techo de edificio, hasta esos 8 metros, empalmar, tirar para arriba, entonces es un recorrido mucho más largo y en fin de cuentas pues nos afecta al rendimiento de esa campana, entonces con un sistema de campana puesta en la placa, es una placa extractora, lo tienes mucho más fácil y es mucho más limpio y no tienes ningún problema técnico. Entonces vamos a cocinar un poco, vamos a hacer un aperitivo para saciar nuestra hambre y vamos a ver qué tal funciona esta placa extractora. Bueno, estamos cocinando ya lo que sería una longaniza de Aragón, ¿vale? Entonces, tenemos grasa que se está quemando y tenemos también agua, agua en una olla, simplemente agua con vapor. Entonces, la, lo que es la olla la hemos puesto eh, con tapa, porque si no ponemos tapa y palito en este tipo de placas extractoras, ya veis, todo el vapor se escapa. Entonces, es necesario a la hora de cocinar sí o sí eh, poner lo que sería una tapa encima de la olla. También hay otros sistemas de extracción en placas extractoras que lo que es el extractor sube 11-12 centímetros y permite coger un poquito mejor el vapor sin tener que poner olla, o sea, olla, poner tapa. Pero bueno, eh, yo creo que con este sistema funciona bien. Y vamos a darle más potencia a lo que sería la longaniza, vamos a quemarla un poco más porque cuando estamos hablando siempre de extracción eh, hay varios elementos que son importantes. Entonces, uno es ser capaz de retener la grasa, que ahora lo veremos, otro es ser capaz de captar el humo eh, y no devolverlo a la estancia, porque el aire de estas placas extractoras siempre vuelve a la estancia. Entonces, eh, es importante que no salga humo. Entonces, si veis en el ambiente, no hay humo en el ambiente. Se lo está cogiendo todo. Vamos a dar aquí mucha más potencia. Igual la quemamos, ¿eh? siempre la estamos quemando adrede para que salga lo que es humo blanco de que se quema grasa. Entonces, pues bueno, ahí tenemos humo blanco y vapor. Entonces, si veis, el humo blanco, pues bueno, tira para abajo. Importante de esta placa extractora, que el cristal lo puedes desviar, entonces si lo desvías, claro, funciona fenomenal, me explico, uy, que se quema mucho esto, espera que bajo, ahí y entonces así ves, pierdes más y luego tienes la posición central, entonces si vas a utilizar dos ollas es mucho mejor que pusieras la segunda olla en el mismo, olla. así puedes forzar y que tengas una mucho mejor extracción en un lado que en el otro vale y esto está súper fuerte y se está quemando pero ya ves, cómo ¡buah! la hemos quemado toda. ¡Buah! ¡Qué desastre de aperitivo! Tenemos que hacer otra fuera de cámara, <risa> porque huele muy bien, pero, eh, pero ya veis cómo se traga toda la grasa y estamos solamente en lo que sería nivel 3. Bueno, longaniza frita, vamos a ver cómo se desmonta y se limpia esta placa. Lleva a ser cristal, que, es el que podemos mover de un lado a otro, cristal a lavavajillas, ¿vale? Mm. Ok, un inoxidable por debajo. Oh, ¡Qué premio es esto, macho! Eh, la rejilla o sea, el condensador de vapor entonces, esta pieza es una pieza de acero bastante tocho, bastante gorda entonces, tiene como función que como esto está frío, mira cómo está esto es grasa y vapor de agua entonces, ahí va a condensar todo el vapor y de agua que entra dentro del sistema de manera que es muy importante tanto la gestión de la grasa como la gestión del olor, pero también la gestión de la humedad, porque si, a ver, también tienes que tener un poco en cuenta lo que estás utilizando. Es decir, si tienes una placa extractora, no pretendas hacer verdura hervida y evaporar dos litros de agua en el proceso de cocción. Si la pones a toda potencia, sin tapa y evaporas dos litros de agua, esos dos litros de agua van a ir al ambiente de tu cocina abierta al salón y particularmente van a ir dentro del mueble. Entonces, en este caso, eh, tienes este sistema metálico que te permite condensar una gran cantidad de vapor de agua, de manera que ese vapor ya no pasa al ambiente, sino que se queda condensado en forma de agua. Tienes este segundo depósito, que está debajo, que también es metálico, y fíjate que tiene una capacidad aquí, pues tranquilamente te puede caber medio litro de agua. ¿vale? Y luego ya tenemos un tercer depósito también, con otra pretinita que todavía es a mayores. Tenemos el filtro de grasa, que lo tenemos aquí, que está impoluto, y luego ya tenemos el filtro de carbón activo que lo tenemos aquí debajo. Vamos a ver si lo cogemos. Si lo cazamos, cazado Entonces, este filtro de carbón activo a mí me gusta mucho porque tiene forma de bolsa y es textil. Entonces, cuando tienes un filtro de carbón activo textil, estos son Teorías conspiranoicas mías, pero considero que frente a un filtro de carbón activo cerámico, que son unos filtros de carbón activo que son como más sólidos, no son textiles, va a empapar más el vapor de agua que pueda pasar del filtro de, del filtro de grasa y de los primeros filtros, que son los filtros que retienen la humedad, convirtiendo ese vapor de agua en, mmm, en agua. La cuestión, y en resumen, es que creo que con un filtro de origen textil, sale menos humo al ambiente que con otro tipo de filtros. Entonces, en lo que es la circulación tenemos que tener presente siempre que estamos recirculando y que no es una extracción al exterior y que en consecuencia, pues bueno, eh, ningún sistema es capaz de, de acabar de una sola pasada con el 100% del olor y con el 100% de la grasa ni con el 100% de la humedad. Pero sí que me da la sensación de que los sistemas que eh, si el filtro es textil tienen uno de los, de los grandes retos, que es evitar el humo en la habitación, son más exitosos que los sistemas que van con filtro cerámico. Bueno, ahora viene lo mejor del vídeo, que es que me voy a comer la longaniza. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle al like y si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte. Te dejo un vídeo de otra cocina muy parecida y nos vemos con la próxima cocina. Hasta la próxima. Chao, chao.